Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Revisamos los titulares. En el Palacio de Carondelet se desarrolló la reunión de trabajo entre Rocío González y las esposas de los alcaldes y prefectos de Azuay, Cañar, Loja y El Oro. Dirigente de Movimiento Político Mexicano visitó al presidente Lenín Moreno. Ministerios suscribieron convenio con empresa privada para apoyar a jóvenes a insertarse en el área laboral. Y en lo internacional, los desplazados por la construcción de la Villa Olímpica sienten que fueron víctimas de un gran engaño. Mediante el decreto número 100, el jefe de Estado retiró las funciones asignadas al vicepresidente Jorge Glass. Revisemos los detalles a continuación.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 En esta labor de acompañamiento para que el proyecto se cristalice, Rocío de Moreno precisó que en estas casas las mujeres tendrán un sitio seguro para sus familias. El objetivo es construir comunidades de la, con la cooperación de empresas y organismos internacionales para tener una mejor calidad de vida. Todos estos proyectos que tenemos no son una dádiva, son, no son una caridad, son proyectos muy pensados, muy concienciados para secar adelante nuestro país. No queremos justamente hablar de caridad, queremos hablar de solidaridad, queremos hablar de que las personas tienen derecho a salir adelante y que todos tenemos que colaborar en que esto se dé. Y para eso es un trabajo conjunto, un trabajo que les estoy pidiendo a todas ustedes que participemos. Yo sé que cada una conoce en su cantón qué es lo que está pasando y van a ser una parte muy valiosa para nosotros para apoyarnos y sacar adelante todos estos proyectos. Y cualquier proyecto que ustedes tengan y que piensen que es interesante, pues estamos abiertos para escuchar. Todas las casas que estamos construyendo son las casas que ustedes, las esposas de los alcaldes, de los prefectos o las hijas de los funcionarios que están al frente de las instituciones nos han ayudado. Eso es la muestra de cómo el compromiso de las mujeres, como la fortaleza de las mujeres cuando nos decidimos a algo es posible en otras ciudades que arrancó el programa solo esta semana están construyendo ese 2.552 viviendas para que ustedes vean la magnitud y la decisión que tiene el gobierno nacional y el presidente en que esto sea una realidad esto no es un tema de ofrecimiento esto es una realidad que en los próximos días vamos a seguir entregando miles y miles y miles y miles de casas esto no descansa nosotros tenemos que cumplir con los 325 mil viviendas para mí es gratificante conocer la predisposición de caso de Doña Rocío, en ayudar a las personas más vulnerables, puesto que una de las necesidades eh, que se tienen en los cantones pequeños es justamente una vivienda y con este proyecto yo creo que se va a beneficiar a muchísimas familias de los cantones, sobre todo pequeños. El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional de México, Manuel López orador, visitó al, al presidente Lenín Moreno. El líder de izquierda mexicano dio a conocer los objetivos de su movimiento político y habló sobre los lazos ideológicos con el mandatario ecuatoriano. El presidente Moreno destacó la cultura mexicana y los aportes que ha realizado a la humanidad entera, como la pintura, el cine, el teatro y la música propia de ese país. López Obrador aseguró que la reunión tuvo varios objetivos, entre los cuales estaban el acercamiento político y dar a conocer los objetivos de su proyecto, el mismo que deseará en las próximas elecciones mexicanas. Estuvimos conversando sobre lo que significa nuestro movimiento en México, lo que estamos haciendo para... Enfrentar los grandes y graves problemas de nuestro país, sobre todo el problema de la corrupción, que es lo que más daña a México. Ahora le contamos que autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Trabajo y de Comercio Exterior suscribieron con la empresa friva, privada un convenio para apoyar a los jóvenes que todavía no logran insertarse en el área laboral. Este acuerdo forma parte de la campaña denominada Jóvenes con Futuro Ecuador. Este convenio participa la multinacional McDonald's, pero también estarían por sumarse otras empresas como Nestlé y Holcim. Francisco Boloña, representante de McDonald's, indicó que en la actualidad la firma contrató a 1.200 jóvenes y se capacitó a 1.500 chicos. Además, se contempla una inclusión a personas con discapacidad con el convenio. Los jóvenes podrán postularse a la página web de Red Socio Empleo. Y ahí la empresa de comida rápida podrá seleccionar al personal. Los chicos que no tengan experiencia laboral trabajarán durante un año con la posibilidad de renovar el contrato. El convenio de cooperación que nos congratulamos en firmar hoy tiene como objetivo otorgar a jóvenes entre 18 y 26 años que no tengan experiencia y que pertenezcan a los sectores vulnerables de la sociedad la oportunidad de introducirse en el mercado laboral formal. El gobierno ha dado prioridad a este sector buscando generar fuentes de empleo y desde McDonald's nos hemos sumado a esta gran iniciativa. Actualmente brindamos empleo a más de 1.200 jóvenes y cientos de empleos indirectos mediante nuestros proveedores locales que hoy en día con orgullo podemos decir que ya estamos convirtiendo nuestra matriz productiva a un 80% de productos producidos en el Ecuador. Hoy, con 24 restaurantes, 25 centros de postres, 6 Macafés, a nivel nacional, podemos decir que somos uno de los mayores empleadores de toda la industria. Y no solo eso, sino que de manera particular somos el empleador número uno para el talento joven ecuatoriano que entra al mercado laboral formal por primera vez. Eh hemos tenido ya una respuesta muy importante del sector privado para que sea la red socioempleo su, su, su base de recursos humanos, su base de escogitamiento de talento humano en las distintas empresas. Tuve la agradable noticia, hemos in, incluido ya el mes pasado a 100, 100 nuevas personas a través de la red socioempleo y estoy seguro que esos 100 que fueron el mes pasado se duplicarán mes a mes y lograremos conseguir esos, contribuir, no conseguir, contribuir en esos 250 mil empleos que ha comprometido el Presidente de la República. Increíble, en apenas dos meses de trabajo el Ecuador ha cambiado, el Ecuador está cambiando, seguirá cambiando con estos aires de paz, con estos aires de armonía, con estos aires de, de nuevos desarrollos económicos. Seguimos con más información. Universidades ecuatorianas ofrecerán nuevas carreras de tercer y cuarto nivel. Más detalles en el siguiente reportaje. 45 proyectos de rediseño curricular, siete nuevas carreras de tercer nivel y tres programas de maestría fueron aprobados por el Consejo de Educación Superior.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 Descubre Ecuador. Fin de Espacio Promocional.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 Donald Trump apoya el proyecto que limita ingreso a migrantes, mientras que en Brasil, un año después de los Juegos Olímpicos de Río, los desplazados por la construcción de la Villa Olímpica sienten que fueron víctimas de un gran engaño.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 Más de 200 familias fueron evacuadas del bloque 3 de la favela Vila Autódromo, una pasible comunidad de 3.000 habitantes con barracones y varias casas autoconstruidas frente a un lago. La alcaldía alegó que necesitaba el terreno. Los Juegos Olímpicos aquí solo causaron trastorno, tanto para los habitantes de Río de Janeiro como para los habitantes de Autódromo, que tuvimos que salir a la fuerza. Fuimos coaccionados, fuimos amenazados con perder nuestra residencia si no salíamos de allá. Los juegos no nos trajeron ningún beneficio. La alcaldía de Río les prometió que podrían vender su nuevo apartamento cuando quisieran. Pero en vez de firmar lo que creían era una escritura de propiedad, suscribieron un contrato de financiación que establece un plazo de 10 años para pagar unos 28 500 dólares por la vivienda, un costo que se comprometió a pagar la alcaldía. Y hasta que no se liquide, no se puede vender ni traspasar el apartamento. El gobierno se ha atrasado en los pagos y ahora algunos temen ser desalojados, pese a las afirmaciones del gobierno de que eso no ocurrirá. En medio de la nada en Vila Autódromo quedan 20 casas nuevas de las familias que resistieron. Yo no, de... no renuncié a mi derecho, sabía que tenía que ser respetada, seguir viviendo aquí. Si yo podía vivir aquí, ¿por qué tenía que salir? Yo sabía que los Juegos Olímpicos simplemente fueron usados para sacar a esas familias de aquí, porque no era necesario sacarlas. El barrio de Barra de Tiyuca sigue en crecimiento y el metro cuadrado en la zona llega a valer hasta 3 mil dólares. Lo más paradójico es que la mayor parte de la zona desalojada es ahora un descampado. Solo se construyó en una parte el estacionamiento de una cadena de hoteles. Irán culpa a Estados Unidos de torpedear el acuerdo que limita el poder atómico de Teherán y amenaza con represalias. Abbas Arokchi, negociador nuclear iraní y viceministro de Exteriores, ha arremetido contra la ley promulgada por el presidente estadounidense Donald Trump ayer que impone nuevas sanciones contra Teherán. Un movimiento opuesto al acuerdo alcanzado en 2015 entre Irán, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China y Alemania para impedir que Teherán desarrolle armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones y de un estricto control internacional de su programa atómico. Ahora el el parlamento iraní prepara un proyecto de ley para reforzar su programa de misiles balísticos y el cuerpo de los guardianes de la revolución en respuesta a washington una serie de medidas que serán anunciadas en los próximos días el pulso diplomático durante el primer mandato de trump y el segundo de su homólogo iraní hassan Rouhani va pues encrechendo el príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II de Inglaterra, se retiró el miércoles de la vida pública a los 96 años. Su último acto oficial consistió en pasar revista a la unidad militar en el Palacio de Buckingham. A partir de ahora podrá escoger participar en los actos para acompañar a la reina ocasionalmente. El duque de Edimburgo, que tiene el récord de longevidad de todos los consortes ingleses, sirvió en la marina durante la Segunda Guerra Mundial. Felipe es de ascendencia alemana y es tataranieto de la reina Victoria, como la propia Isabel. El duque nació el 10 de junio de 1921 en la isla griega de Corfu como príncipe de Grecia y de Dinamarca. Fue el quinto hijo y el único varón de la princesa Alicia de Battenberg y el príncipe Andrés de Grecia. A los 18 meses fue evacuado en un barco británico con la familia cuando la República Helénica fue proclamada y su tío el rey Constantino I, abuelo de la reina Sofía de España, tuvo que exiliarse. Después de encontrar refugio cerca de París, su padre comenzó a frecuentar los casinos y la madre, depresiva, se refugió en un convento. Felipe fue dejado con parientes distantes hasta que fue enviado a un internado escocés. A los 18 años conoció a Isabel, con quien se casó en 1947. Al ser nombrado duque de Edimburgo, tuvo que renunciar a los títulos de nobles anteriores y a la religión ortodoxa convirtiéndose a la iglesia anglicana. Así finalizamos la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Manténgase en la señal de su canal Tele Ciudadana. Una excelente noche.